Soy Francisco Gami, soy catedrático de electrónica y responsable del laboratorio de nanoelectrónica y cafeno. Tenemos dos líneas, dos partes principales, una en la cual nos dedicamos a caracterización y simulación de dispositivos electrónicos avanzados. ...que es la parte que estamos aquí viendo ahora... ...y luego tenemos otra parte en la que se dedica... ...más al crecimiento de materiales bidimensionales... ...grafeno como estrella pero también otros materiales... ...relacionados con ellos... ...y que eh, luego se caracterizan tanto estructuralmente... ...como eléctricamente en esta parte de, de, del, del laboratorio... Tenemos un equipamiento que bueno hacía inversión que ha supuesto una inversión de los últimos cinco años aproximadamente de entre 2-3 millones de euros, pero tenemos un equipamiento muy avanzado y que bueno está al nivel del equipamiento que hay en cualquier laboratorio europeo. Grafeno es un material que, que es precisamente carbono, ...una capa monatómica de carbono, que tiene unas propiedades muy espectaculares en el tema de conductividad eléctrica, transparencia, conductividad eh, térmica, dureza. Y, ...y la idea es intentar obtener mejor grafeno posible... ...y después eh, desarrollar varias eh, aplicaciones... ...basadas en este tipo de grafeno. El grafeno aparece, digamos, no aparece como tal en la, en la naturaleza... Eh, ...el carbono aparece en forma de diamante... ...y en forma de grafito... ...el diamante es un material muy duro... .que el grafito es un material mucho más blando que el, que el diamante formado por el apilamiento. .de, de capas de, de café. .entonces de lo que se trata es de intentar aislar una de estas capas. Eh, .que forma el grafito.. .en la unidad estamos 16 personas. Eh, .aquí hay desde físicos, ingenieros electrónicos, ingenieros de, tele, eh, de telecomunicaciones. Eh, físicos electrónicos, físicos teóricos y ahora pues eh, estamos trabajando también muy, eh, con, con químicos y con eh, gente de, de procesamiento de señal. ...y en la parte de, de grafeno, las aplicaciones que estamos desarrollando... ...son aplica algunas aplicaciones de tipo biomédico... ...estamos trabajando con médicos... ...y bueno, aplicaciones hay muchísimas en todos los campos de disciplina... ...desde, desde aplicaciones en ingeniería civil... ...aplicaciones en biomedicina, aplicaciones electrónicas... ...en todo lo que se llama los wearables... ...una de las ventajas de grafeno es que es un muy buen conductor... ...y además es flexible, pues todo eso te da pie ...a que uno puede desarrollar circuitos electrónicos en materiales flexibles" un material abundante, por lo tanto un material barato, no un material que sea excesivamente caro como otro, o sea, El grafeno, por ejemplo, trata de sustituir hoy en día al tema, el tema de los transparentes al listo. El listo es un material que es el que se está empleando hoy en día, pero un material que es muy caro porque es muy poco abundante. Sin embargo, el grafeno tiene mejores propiedades que el, el listo y sin embargo es mucho más abundante y mucho más barato. Simplemente que hay que, tecnológicamente, hay que, hay que desarrollarlo y en eso estamos que es importante que, que, que se conozcan y que se, se dé publicidad a lo que se hace, a la investigación que se hace en la universidad. Desde ese punto de vista yo creo que es una medida muy acertada en la que se puedan poner sitios donde la gente pueda ver y pueda ver qué es lo que se hace en la universidad, que muchas veces no se conoce lo que estamos haciendo en la universidad.